Chacarera, chacarera Chacarera, chacarera compadre yeah. Por más que yo te recuerde Siempre te voy a llevar Por más que pasen los años Nunca te voy a olvidar Por más que yo te recuerde Siempre te voy a llevar por más que pasen los años nunca te voy a olvidar Cantando, cantando con una guitarra no te puedo olvidar Por más que pasen los años no te puedo olvidar Y aunque pasen los años te voy a recordar Y aunque pasen los años, te voy a recordar Y aunque sea cantando, no te voy a olvidar Segunda Adentro y por más que pasen los años, en los senderos de la vida, aunque sea cantando, te voy a ir recordando. Aunque sea cantando, te voy a llevar en el corazón cantando con mi guitarra cantora en el corazón cantando con mi guitarra Cantora Chacarera. Y aunque pasen los años te voy a recordar aunque sea cantando se acaba aunque sea cantando te voy a llevar